Todos. Primer vídeo desde la nueva casa. Como veis, pues estamos en reforma y está todo quitado. Vamos muy poco a poco. Lo he grabado antes porque hasta que no tuviera una habitación normal eh, era un desastre. Así que estoy en el salón y dado que tengo una silla y una mesa, pues El pasado 18 de agosto fue mi cumpleaños y la verdad que creo que no ha habido cumpleaños que haya celebrado tanto, y dos hembras, este es macho. A ver qué nombre le ponía yo quería un nombre de LOL así que empecé con es como un perrillo sitio que voy, sitio que viene duerme la siesta conmigo quiere estar conmigo todo el rato cuando viene invitados a casa no es que te bajas ¿sabes? no es el típico gato que te huele un poco se va este le coges la caricia está y va pasando de persona en persona y la verdad que agradezco porque quiero un gato sociable ¿eh? no uno miedo un poco el subir el bajar y cada vez que quiera algo nos llama para ayudarle un poco aunque sea ha sido mi regalo trasto de este año. La verdad es que hace mucha compañía porque yo soy un poco cajona en el aspecto de estoy en una nueva casa. No sé quién ha vivido antes y una casa para mí sola. contenta con el chiquitín. La verdad, se deja hacer de todo, de todo. Es muy trasto como habéis visto, pero es un bebé al final, es normal. deja ordenador. Fueron dos semanas de bastante estrés. Coge cosas tú la otra casa, tráetela a esta casa, eh, adecua un poco esta casa para que sea habitable. Empezamos a vivir sin agua corriente Este nos pocos días. La verdad que yo pensaba que ibais todo bien. Ahora os voy a contar la que me liaron. Los otros caseros. El día que dejé el piso me puse a limpiar desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Yo intentando dejarlo lo más limpio posible y tal. Viene el casero por la tarde. Me trae el contrato como de. se va a ver la casa amor, ¿qué pasa? debajo del sofá nos encontramos Pilus y la dijo cuando yo entré. Es que no es que no es que. La clave vino con... ¿Cuántas veces? han dejado la cocina sucia es que no han dejado cocina se han llevado el sofá lo que había de la cocina todos los platos sucios todo lleno de mierda las paredes rajadas Y cuatro juegos de sábanas, ¿Vale? Dime cuál Porque si son míos, yo sé que son míos Pues chico, ni mu. Total El remate ya vino con un oh, testaferro así De parte del hombre Que el hombre en principio nos dijo Sí que es cierto que a lo mejor os falta un poco de tiempo para terminar la cocina que ya está, que tantas cosas, son cosas de mujeres el hombre, chapo se me fue un poco de madre pero cuando me caliento no, no, no mido le dije con todo lo que estáis ganando a reforma nos hace un buen apaño nos hace un poquito más un poquito más humilde que nos habéis tachado de guarros y de ladrones y no somos ni lo uno ni lo otro lo primero porque te estoy diciendo soluciones y no quieres lo segundo porque te estoy diciendo Dice que me llamó esta señora, pero luego del sofoco paso al enfado. Y ahí es cuando suelto. Pa, pa, pa, pa, pa. ¿Qué le voy a decir? Soy así. ¿Qué pasa, amor? <risa> <risa> es que parece que. esa bebé Uy, ese ojo está así las vidas un poquito cortas